La precariedad laboral, las deficiencias de los servicios públicos, la especulación inmobiliaria, la pérdida de derechos fundamentales, la desigualdad entre hombres y mujeres, la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Todos estos motivos tenemos para salir a la calle a protestar, pero las calles no están llenas. ¿Cuáles son los motivos? ¿No queremos un cambio real y efectivo de modelo social y de vida? ¿Estamos resignados a lo que nos venga? El martes 14 de mayo hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión, ...de la desmovilización social que sufrimos... ...desde Canal 33 de la TDT de Madrid... ...desde La Mosca TV de Barcelona... ...y para el resto del Estado desde nuestra web... ...rojinegrotv.org... ...el martes 14 de mayo a las 21 horas... ...te esperamos...